Bueno, hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre control parental. Como siempre recomendamos desde Gaptain, realmente el mejor control parental es la conversación con tus hijos. El hecho de que ellos sean conscientes de que tú conoces su actividad en internet, redes sociales, etcétera, y de que estás disponible para hablar con ellos de cualquier tema al respecto cuando lo necesite. Pero si de todas maneras decides instalar en tu casa un sistema de control parental, te recomendamos que hables con tus hijos y que les hagas comprender que no se trata de una herramienta de fiscalización o de control hacia ellos, sino más bien de un arma de defensa hacia el exterior. Por eso para instalar el control parental que nosotros te proponemos, tienes que tener el acceso físico al móvil de tu hijo, o sea, lo ideal sería a lo mejor que lo instalarais juntos y que él conociera todas las funcionalidades y todo lo que os va a permitir contar con el control parental. La aplicación que desde Gaptain ofrecemos para control parental se llama Family Time y es una aplicación móvil no en el PC. Para ello, uno de los filtros que utilizamos y que recomendamos es uno tipo K9 Protecting, que es un filtro parental gratuito que sí que sirve para PCs. Pero ahora os voy a explicar y me vais a acompañar en el proceso de contratación y un poco de la instalación de lo que es la aplicación de Family Time. Vale, vamos a ello. Bueno, ya estamos en la web de Gaptain para empezar a utilizar nuestra aplicación de control parental Family Time. Pinchamos aquí en protecciones y aquí accederíamos directamente a la aplicación. Solamente deciros que dentro de estos planes que son como más específicos y están destinados a un objetivo en concreto, también se incluye en la aplicación, pero de esta manera como que la instalas de una forma independiente. Así accederíamos al producto y... Antes de contratarlos, se especifican aquí todas las funcionalidades que tiene, la, que tiene la aplicación. El monitor de actividad digital eh, nos ayuda, es súper interesante porque te va a ayudar a gestionar pues, todas las aplicaciones que el niño se instala, las que utiliza y tal. Y bueno, ya sabemos que a nivel de aplicaciones la oferta es enorme y sería interesante estar un poquito al día y conocer estas aplicaciones que van a potenciar más esas habilidades o gustos de tu hijo y que están más eh, alineados con su forma de ser. ¿no? Siempre es interesante que nuestro objetivo eh, respecto a esa vida digital de nuestro hijo no sea solamente que no se meta en lío sino que bueno, que le saquen partido y que realmente se potencie como persona. ¿no? El control de dispositivos móviles nos va a ayudar a limitar ese tiempo eh, online, que bueno, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Cuando nuestro hijo comienza a utilizar el móvil, uno de los mayores peligros a los que se expone es a la adicción y de esta manera pues, le defenderíamos de ese peligro y respetaríamos también pues, esos tiempos en familia, tiempos de ocio, de estudio, etc. La aplicación sirve como filtro de contenido, de manera que defenderíamos a nuestro hijo de todo ese contenido que, que consideramos que no es adecuado para él. El geolocalizador online es súper útil, pues como hemos dicho otras veces, si tu hijo hace determinados trayectos solo, pues esto te va a dar mucha tranquilidad. La alerta automática de situaciones peligrosas eh, se, se hace a través de un botón SOS que tienes en la aplicación, súper sencillo para utilizar por los niños. Y por este motivo ¿no? es interesante también instalarlo juntos y que ellos se vayan familiarizando con la aplicación para que realmente les saquemos todo su partido a nivel familiar ¿no? y nada simplemente pinchando aquí lo añadiríamos al carrito y ya simplemente nos queda introducir toda la información de facturación en el correo que metáis aquí eh, te van a llegar dos emails vale uno que te va a dar acceso a toda la plataforma. Forma GapTain en sí, que como hemos dicho, pues tiene otras opciones, otras protecciones, otros planes, etcétera, y otro email específico de la aplicación FamilyTime. Nosotros te recomendamos que las sincronices para que la gestión de tu seguridad digital sea mucho más sencilla. Y nada, simplemente realizaríamos el pedido y nos llegarían esos dos correos que os comentaba, ¿vale? Haciendo uso de esa información, nos iríamos a acceso. Y aquí introduciríamos el correo y la plataforma que nos han enviado desde ese correo de Gaptain, vale? el remitente es Gaptain. Introducimos la contraseña y accedemos a nuestro panel de control. Aquí aparecen todas las opciones, por eso os comentaba que Gaptain tiene muchas más opciones y te van a aparecer habilitadas aquellas que hayas contratado. En este caso, como estamos hablando de control parental, vamos a pinchar directamente en ese campo. Y este es el aspecto que tiene eh, la sección control parental. Antes de instalar la aplicación o de acceder al monitor digital, os recomiendo que veáis este vídeo tutorial que sirve para instalar la aplicación de verdad súper sencillo, paso a paso, y os va a facilitar mucho el proceso y pinchando aquí ya vamos a entrar, sí que sí, en la aplicación Control Parental. Aquí sí que introduciríamos el email y contraseña que nos han enviado desde Family Time, y este es el aspecto del panel de control de Family Time. Vamos a tener una única cuenta, así que este correo y esta contraseña que acabamos de introducir se la podemos facilitar a cualquier adulto que se vaya a hacer cargo de manera temporal de nuestros hijos, ¿vale? Y tiene la capacidad de añadir cinco dispositivos. Aquí vamos a ir añadiendo el dispositivo de nuestro hijo, ¿vale? Una vez que lo hagamos es cuando ya tenemos que parear los dos teléfonos, ¿vale? Teniendo acceso físicamente a los dos móviles y empezaríamos a eh, desarrollar la aplicación. Y esto os lo enseñaré en un nuevo vídeo. Bueno, pues muchas gracias, una semana más por estar ahí, espero que os haya sido útil. De todas maneras, ya sabéis que para más información siempre podéis entrar en captain.com y nosotros nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Un saludo.